Entonces, pues, Pririna, vamos a ir a ver el aula para que veáis cómo lo hacemos. Esto no es directo. Entonces, tú ya te han dado la. Has pedido el permiso de trabajo. Sí. Y Claudia te ha ayudado a ponerlo, sí, ¿no? Sí. Y Ayer sido, tuvimos has, la cita, sí. Claudia nos ha ayudado. sido complicado? super fácil. A mí me tocó un, un una funcionario, funcionaria. una funcionaria que era agradable o era sí, de, no demasiado funcionaba? agradable eh, revisó todos los documentos eso sí y vio que todos estaban en orden y no y supongo que tenías una buena carpeta preparada claro ¿no? y Claudia tú. no sí yo le preparé ya? la carpeta tú le preparaste la carpeta sí, claro, fue sí complicado prepara... la, la, no la, la, la, la carpeta a Claudia o sea, no no fue no complicado no, no, ayer... tarea, o no, no, con todos los Pregunta. documentos, todos los documentos deben estar en orden, una muy buena carpeta. Ayer presenté dos, gracias a Dios, a ninguna de las dos no nada. Claro, porque si está mal te lo paran ahí, no te ahí hacen va. la inadmisión. Si lo cogen ya va... Sí, porque te dicen que te falta. Ya va por buen camino ahí, no sí, sí, sí. la cosa. Si sí, te dicen ahí ahí, te dicen que te falta o que no te falta. Pero y que lo debían anexar y a qué correo. Pero son muy amables de verdad que los funcionarios. Perfecto. Y Gonzalo, sí. entonces, ¿para qué te llamó? Para preguntarme la modificación. Ah, sí, que está preparando un especial de la para el 26 de diciembre. Para el 26 de bueno, parece vamos, ¿te vamos haciendo ya promoción. Sí, sí, sí. ¿Qué escucha? ¿Queréis que veamos los tanques o pasamos directamente a hablar con los centros de estudio donde pueden.? Es lo, yo pienso cuenta. que a lo que vinimos a hablar con los. centros de Ah, vale, Pero ya que vas a decir los tanques. No, no, vamos no, no, para centros, allá. No, los tanques vale. de estudio. Vale. Yo vine la última vez que vine aquí fue en IFEMA. Hola. Fue cuando los Pirilines. Ah, buscamos. Yo vine cuando los Pirilines, Claudia. Hace año y medio, eh, con el Simo aquel que hubo, o lo de la Feria de Turismo. ¿En una belleza cuándo fue el de belleza? Oye, si ves a la del amor, me avisas que tiene un por aquí, porque no sé cuál. ¿Sabes cuál te digo? La de Amor. Sí, mira todas las universidades que tenemos aquí y, y tú claudia también si veis el stand de, de mercedes pues, la saludamos Va, vamos a hablar con los centros de estudio que interesan a los perilines sí. Información que la persona no me supo dar bien la información pero, me dijo hablas de universidades y hay otra que es de química que era en otro pabellón entonces hay que ¿Ah? preguntar cuál es la otra pues vamos a informarnos sí eso me eso le interesa a los premios Claudia es que lo Claudia tú el Medinaceli era no sí era. Medinaceli. eso era pueblo pueblo pero al pueblo... final muy pueblo, muy pueblo, eh, era un dice, pueblo de la España vaciada, porque que eh, muy pocos y hay tantos. Y sinceramente, que, eh, asfalto, pueblo, pueblo, pueblo, pueblo medio, yo creo que todo tiene sus épocas y sus y su, etapas. Y sus gustos también. Sí, ¿no? por ejemplo, yo salía mucho a caminar mm. y me gustaba mucho la naturaleza y había mucho lugar para caminar. Y para meditar. Y para meditar. Yo te decía que yo me sentaba, intento meditar todos los días y, no, y me cuesta, ¿eh? No, pero allá, mete allí, allí claro claro Yo me siento en el sillón Yo me siento en el sillón Anda, mira, un robot, mira, mira, mira, mira. un robot de la policía Espera, espera, que os lo enseñamos prilines. Ay, ay, ay Ay, eh, que se ha ido el robot Espera, <risa> a ver si lo veis A ver el robot El robot de la policía. Entonces, Claudia, espera, ¿Lo has, lo has investigado. Me dice que a la valla tenemos todo lo que son universidades. Sí. Todo lo que son universidades. Aquí están como los stands lo que ofrecen mm -hmm. algunas instituciones públicas y privadas. Sí. Entonces, todo lo que, son lo que están a la valla. Sí. Entonces podemos mirar a ver qué están ofreciendo los colegios. Aquí solo están de los proyectos que los colegios han hecho. Muchos son públicos, otros son privados, otras son empresas. Pues ahora hablamos a ver cuáles son buenos para los prilines Y cuáles nos pueden interesar, claro. Y y luego hacemos el vivo, que hay que hacer Sí, lo hacemos el vivo. Con la universidad mejor o con la que quieras. Con quien veamos. Vale. ¿Has encontrado, Clau? Sí. ¿Qué has encontrado? Cuéntanos, ¿qué has encontrado? el la guía y la guía. el mapa de cabellón 5 hay universidades, posgrados e instituciones. Mm. Se o sea, que, que sí hay todo, ¿no? Con sí, sí por, por lo que vosotras digáis, lo vamos a ver y lo hacemos el vídeo. Listo, ya, ten vale. bien. <risa> Prilines, mira. <risa> el robot, mira, se ha puesto el pie. ¿eh? <risa> Chicas, entonces, ¿dónde vamos primero, Claudia. A las que, que los están ansiosos. Pues vamos para las FPs, venga. Pues hemos entrado en la feria, claro, a ver si vemos a Hola. Viajamos. Saludos cordiales. Hola, mm, Esto lo estamos grabando, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver si encontramos el stand de viaja amor y vemos su conferencia. Sí. Vamos para allá, a ver si la encontramos. Si Si la encontraron la buscaron y la buscaron. Pues seguimos buscándola, seguimos buscándola. A ver Aparece si va a ser. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará para la conferencia? <risa> sí, vamos a preguntárselo a alguien. Sí. Mira, vamos a enseñar estos, estos, estos tanques. Ah, sí. Mira qué tanques. Bomberos. Los bomberos, militares los militares. Militares también. Joder, que cacho, que cacho Land Rover, eh, joder, parece pequeñito, madre mía. Es gigante, eh. Joder. Dime, Clau. Dime, 9 acá en la norte, pero. ¿Y nosotros dónde estamos ahora? Nosotros estamos ahora en. La 5. Claro, pues ese mira, mira, mira, tú has bueno, entrado tipo, por este, sí, por el sur. Bueno, y yo también. O sea que sur, hay que ir a esa. Acá, hay que ir pues al 9 Pues entonces esto pa allá, no, topa no, no. allá. El plano no va a engañar. Mira, Clau, nosotros estamos por aquí. Mira, sí. al final. Esperen, no, qué le voy a preguntar? ¿Que ¿Cuál pero, es? Pero el es que salto, la conferencia va a empezar ya. Ya empezó. Pues a las 9 el, el salón está en la 9 Sí o sí en la 9 No, no está en la 9 Porque así como tú dices, Luis Mira que es dentro de algo No es afuera A ver la foto que mira, lo vean los pelines. Es pequeña, o sea que sí es dentro Porque las de afuera son grandes Mira los números Sí, sí, me lo creo Son muy grandes Necesitamos, eh, ella está en área de orientación A la educación Yo creo que debe estar aquí mismo en la siete, Donde estábamos Luis, en la pues vamos vamos a seguir buscando PRIXLINERS y si llegamos, os lo transmitimos, eh, os lo transmitimos, lo grabamos y lo transmitimos o sea, no, ya cuando mi hermano se recuperó, mi madre pudo cogerle el proceso atrás y dije bueno voy a hacer lo que yo quiero hacer entonces bueno, empecé a echar currículum y yo decía pero ¿quién me va a contratar, o sea, con qué experiencia laboral pero ustedes con tener, prepararse un elevator pitch de 60 segundos. ¿Por qué ustedes son la persona adecuada para ese trabajo o para esos estudios? Porque también ustedes, para elegir el estudio que van a, a, a cursar, muchas veces van a entrevistas. Entonces, muchas veces tienes que ir a una entrevista para que te elijan para esa institución. Entonces, bueno, con esas caras preciosas, con ese ánimo precioso que tienen ustedes, es, es ponerlo en valor y ponerse a escribir, bueno, quién soy yo y qué hago bien. ¿Por qué soy yo la persona elegida para ese trabajo que voy a hacer? Van a empezar a cursar estudios, traten de que sea algo que de verdad, de verdad, verdad, vaya a acuerdo con lo que ustedes les No pasa nada, en el camino va adquiriendo más habilidades, pero no se queden solos con lo que están estudiando. Tienen que ir cultivando esas habilidades y sumando, metiendo en esa mochila habilidades. No vale solamente tener los conocimientos. Yo soy una buena ingeniera, no. ¿Qué más? ¿Cómo lo comunicas? ¿Cómo lideras a un grupo? ¿Cómo sabes? Cómo motivas e ilusionas a los demás. Bueno, okay. ¿Qué le vamos a regalar a estas niñas? ¿Qué le regalamos? ¿Sí? sí, te ah, Y el está... con, sí, con ellas. No, es hora para que le quede su video bello. Para sus no, redes sociales. Mercedes, esos son discos Mercedes. ¿Esos Son discos y son son son No. Sí, ¿Por qué? Porque no quieres venir. No, Venga, inojan. sube, súbete, sostengo el bolso. Sube Mercedes. Sube con Clau. Venga, venga, venga. Las dos. Lo ¿Y qué hacemos? hacemos ¿Nos iluminamos la cámara o no? Nosotros hacemos lo que quieras cuando pase las camisas Nosotros no nos movemos, sino las camisas No, las cámaras también. La cámara muy bien la siempre son las que nos acompañan ¡Uhhh! ¡Como estamos! te voy a dejar bien. Uh -huh. no, ¡No pasa nada! Yeah. ¡Nosotros Mercedes! Y ahora el QR, ¿no? Como. No, es que baja, baja, eh. Ponte la, la primera universidad especializada en diseño y tecnología. No, no, no, no, no. ¿Esto lo veis en clase o qué? <risas> <ríe> Mira, qué chulino. Anda. Ay, ay. Como mola, ¿no? Eso tienes que poner en tus redes sociales, Luis. A ver, ya le vamos a poner la caliamo. ¿Hacerle una foto al QR o.? Sí, sí. Claudia. Claro. Claudia. Que a mí no me no escanea. Que no me acuerdo de la clave de Te lo escaneo si quieres y te lo paso, dale, Claudia. Dale, dale. Yeah. Sí, dale. Ah, pues eh, falta un poco, ¿no? Para que sale al, al drive? Al. ah sale aquí. Ah, vale, y se lo mando a su WhatsApp. Me sabrá primero para que esté en galería. A ver, no. sale procesando, bueno, vale, esperaremos un ratito, ¿no? Ya está. Mira, él lo tiene, lo tiene, ah, Lelvi. Vale. Gracias. Gracias. <risa> <risa> está guay. ¿Nos ha gustado? Salga eso, que, eso. Ah, no, que lo hemos hecho al revés. Bueno, pues que estamos en, en el stand civil. de Mercedes. Ya hemos llegado, este, este, me este, controla sí. a mí. No, que ya hemos llegado por fin a tu stand. Ah, sí. <ríe> hemos, llegado, hemos llegado ya al stand. Ya, viaja por fin, de viaja, <ríe> la de viaja estudia estudiar exactamente hemos tenido se nos acabó material, bueno, pero, pero el material, pero hasta bolígrafo pero mañana queda sí, todavía hasta ¿no? las 3 hasta las 3 o pues, si quiere venir Claudia Moreno ah sí, yo le voy a decir a ver si es también se me la pasó bien. la vez que tenía a Jaqueca la otra chica que no está ayer la unía a eso, es un ah, eso Teresa pueden colaborar, espera que dejo aquí